Ya ha llegado el momento, hemos hablado de 64 y de Mele, ahora toca hablar de los trajes alternativos de los luchadores de Brawl. Llegamos al ecuador de la serie. Muy buenas, soy delta y bienvenidos al canal, que desbloqueo a Shadow como luchador de Super Smash Bros. Brawl. Os juro que es posible. Llegamos al tercer vídeo de esta serie en el que hablo del origen de los trajes que tienen todos los luchadores que hay en Super Smash Bros. Ultimate, o dicho de otro modo, de todos los luchadores que han pisado alguna vez algún juego de la saga. Ha pasado bastante tiempo desde la última entrega de esta sección, unos 10 meses, pero por fin me toca seguir con esta serie. En esta ocasión me toca hablar de los luchadores que debutaron en la tercera entrega, Super Smash Bros. Brawl lanzado para Wii en 2008. Odiado por algunos, amado por otros, Brawl siempre tendrá un hueco muy especial en mi corazón por ser el primero que juegue yo, pero me estoy yendo por las lamas. Los luchadores introducidos en esta entrega son muchos más, así que mis explicaciones serán lo justo para que quede claro de forma que el vídeo no sea demasiado pesado. Antes de empezar con el vídeo quiero recordar que este formato es originario de Arunitmar y yo me limito a ofrecerlo en español, pero no lo traduzco ya, sino que investigo por mi cuenta, por lo que los datos pueden variar. Si sabéis algo de inglés, estaría genial que lo apoyarais. Y como siempre, estamos de camino a los 200 suscriptores y necesito vuestra ayuda, así que dadle al botón de suscripción y a la campanita si os gusta este contenido. Dicho esto, empiezo con el primer luchador. El primer luchador confirmado fue Meta Knight, y su legendaria espada Galaxia de la saga Kirby. Su primer color está inspirado en su diseño actual que debutó en Kirby Superstar. Los tres siguientes, el blanco, el rojo y el verde, están basados en otros colores alternativos que tuvo en Kirby Ice Light. El quinto color se asemeja mucho a su diseño original con el que debutó en Kirby's Adventure. El atuendo rosa también tiene origen en Kirby Ice Light, pero a su vez también referencia al propio Kirby. El primero de los dos atuendos especiales, que le cambia el color a Galaxia, así como los detalles de su máscara, es una referencia directa a Galacta Knight, jefe final de la historia de Meta Knight en Kirby Superstar Ultra. Por último, el atuendo oscuro es una referencia a Dark Meta Knight, enemigo recurrente de Kirby y el laberinto de los espejos. El siguiente personaje introducido fue Pete, el general del ejército de Palutena. Su primer atuendo usa su diseño de Kid Icarus Super Rising para 3DS. Sin embargo, en su debut en Smash, este juego aún no estaba en desarrollo, por lo que realmente es un diseño original de Smash. Su color amarillo es completamente original de Smash, mientras que los tres siguientes están basados en colores que utiliza Pit a lo largo de Kid Icarus original, en el nivel 4, 2 y 5 respectivamente. El atuendo negro originalmente era calcadito a Pit sombrío, pero dada la creación de este personaje y su inclusión en Smash, lo han cambiado un poco para diferenciarse más. El traje en el que está rubio está basado en, y no os liáis, un puto, es decir, la típica imagen de un angelito. Por último, el octavo atuendo combina elementos de otros dos que tuvo Pete en la entrega anterior, por lo que simplemente es original de Smash. Ahora es el turno de Samus Zero la caza recompensas espacial, esta vez sin su versátil traje, pero igual de peligrosa. Su primer atuendo está basado en sus apariciones en Metroid Zero Mission y Odeb M. El segundo, que tiene un azul más oscuro, se asemeja al aspecto que luce en Metroid Prime 2 El mono rojo se parece a su atuendo en el final del primer Metroid, mientras que el negro es parecido al del final de Super Metroid. El verde, en cambio, parece ser completamente original de Smash, y ha sido creado para complementar el traje verde de Samus. El atuendo blanco se asemeja al aspecto de Samus en uno de los finales de Metal Fusion. El primer traje especial se inspira en el final de Zero Mission, mientras que el segundo se inspira en los finales de Fusion. El siguiente en la lista es Wario, el rey de los microjuegos y rival de Mario. De hecho, los dos atuendos que identifican al personaje están disponibles. Cuatro de ellos usa su apariencia en WarioWare y los otros cuatro en los juegos de Mario. El primero de sus trajes es precisamente su atuendo de WarioWare que debutó en la entrega para Game Boy Advance. El segundo, el primero de los clásicos, debutó en Super Mario Land 2 para Game Boy. El color rojo puede estar basado en su atuendo como jugador 1 en WarioWare Inc. Mega Party Games, primera entrega multijugador de la saga. El rojo clásico, por su parte, hace referencia al aspecto que tenía Mario en sus primeros juegos. El siguiente de los modernos combina elementos de dos de sus trajes anteriores, por lo que simplemente es original es más. El color azul del traje clásico es igual al aspecto que luce Mario en la caja japonesa de Mario Bros. El penúltimo atuendo puede estar inspirado en el aspecto de Wario como jugador 4 en WarioWare Inc. Mega Party Games, y por último, el octavo de ellos, se asemeja al aspecto de Mario en la caja japonesa de Waking Field. El primer luchador third party fue Snake, representante de la saga Metal Gear. Sus atuendos están basados, en la mayoría, en distintos camuflajes que puede tener a lo largo de la saga. Su aspecto original está basado en el traje de sigilo que lleva en Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. El segundo traje es el camuflaje metálico de Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. El tercero, el camuflaje de fuego de Metal Gear Solid 3, Snake Eater. De hecho, todos son ya de Snake Eater. El cuarto, el camuflaje acuático. El quinto, el camuflaje de tigre. El sexto, el urbano o el moderno, no sé cuál es la traducción española. El séptimo, el camuflaje vegetal. Y el octavo, el camuflaje animal. El siguiente representante de Fire Emblem es Ike, o Ike como se ha doblado en español, yo utilizaré la pronunciación original. Ike usa dos diseños distintos en sus trajes, el primer color basado en su aspecto como clase Ranger en Fire Emblem Path of Radiance para GameCube y el segundo que usa su diseño como clase héroe en Fire Emblem Radiant Dawn para Wii. Sin embargo, los dos siguientes no parecen hacer referencia a nada, por lo que simplemente son originales de Smash. El quinto se basa en el aspecto de Grill, padre de Ike. El atuendo verde se asemeja al aspecto de Geoffrey, su camarada, en Path of Radiance. El penúltimo toma inspiración en Sigurd, protagonista de Genology of the Holy War. Y el octavo en el Caballero Negro, antagonista y rival de Ike en Path of Radiance. El siguiente es algo complicado, pues son cuatro sets de colores en uno. Por tanto, los haré de forma individual. El primero de los cuatro es el Entrenador Pokémon. Su diseño está basado en el aspecto de rojo en los remakes Rojo Fuego y Verde Hoja, pero no es exactamente él y por eso hablan Smash. La Entrenadora Pokémon por su parte usa el diseño de hoja también en Rojo Fuego y Verde Hoja. El tercer atuendo se inspira en Echo, protagonista de oro, plata y cristal. La cuarta se basa en Aura, protagonista femenina de, en este caso, Esmeralda. El quinto parece tomar inspiración en León, protagonista masculino en Diamante y Perla. Por otro lado, la sexta usa el atuendo de Liza, protagonista femenina de blanco y negro. El séptimo se inspira en Calm, protagonista masculino de X e Y, aunque con la piel algo más oscura, referenciando una de sus opciones de customización. Por última, la octava referencia a Selene, protagonista femenina de Ultrasol y Ultraluna. Del mismo modo que con el atuendo anterior, la piel más oscura es una de sus opciones de customización. El siguiente de los cuatro es Squirrel, el Pokémon inicial de tipo agua de Kanto. Por supuesto, usa su diseño original. En su segunda variante, Squirrel se asemeja un poco a Wartortle, su evolución. El color más verdoso puede estar basado en su variante variocolor, que torna el caparazón de Squirrel de este color. El cuarto con un color rosa de forma predominante no toma inspiración en nada por lo que simplemente es original de Smash. El siguiente en esta ocasión de tonos amarillos se asemeja mucho al sprite de Squirrel en oro, plata y cristal. El resto de los colores son originales de Smash pero referencian los colores que se asocian a Pokémon blanco, X y Luna y Ultraluna para corresponder con el atuendo del entrenador. El tercero es Aivisor, la segunda fase del inicial de tipo planta de Canto. El segundo color alternativo vuelve el cuerpo de Ivysaur muy similar a su aspecto en Pokémon oro, plata y cristal. El tercero, que torna la flor de su espalda de color verde, puede referenciar al spread monocromático de Ivysaur en la primera generación, aunque con su piel azul y no verde. La referencia es algo vaga, por lo que podría ser también original de Smash. El cuarto no referencia nada, por lo que simplemente es original de Smash. El amarillo guarda mucha similitud con su variante variocolor que también vuelve la flor de Ivyshaw de un tono amarillo y su piel de un color verde. Por último, y al igual que Squirrel, los tres últimos no referencian nada más allá que distintos juegos de Pokémon. Charizard también está en el plantel y en esta ocasión regresa a ser parte del entrenador Pokémon después de aparecer individualmente en la entrega anterior. Su segundo color vuelve la piel de Charizard más roja y oscura. Esto puede tomar inspiración de Charmeleon, su preevolución. Sus dos siguientes variantes son completamente originales de Smash, mientras que el amarillo se refiere a las variantes variocolor de sus preevoluciones, Charmander y Charmeleon, en el que estos tienen una piel amarilla. El sexto, en el que Charizard tiene una piel grisácea, guarda cierto parecido con el Pokémon Aerodactyl, mientras que el séptimo lo hace con Zubat o con Golbat. Por último, el octavo color se asemeja a su variante variocolor en oro, plata y cristal antes de que esta fuera negra. El fiel compañero de DK también se une al plantel y es el segundo representante de su saga. Su diseño es el mismo que el usado desde su debut en Donkey Kong Country. El segundo color puede inspirarse en el traje alternativo de Didi en el multijugador del anteriormente citado Donkey Kong Country, mientras que el cuarto es el mismo pero en la segunda entrega. Por su parte, el tercero está claramente basado en Dixie, la novia de Didi, que debutó en Donkey Kong Country 2, mientras que el sexto se parece a Kiddy, que debutó en Donkey Kong Country 3. El quinto se asemeja a uno de los colores alternativos de Didi en Donkey Kong 64. El séptimo no tiene una referencia directa, por lo que es original de Smash, pero el pelaje oscuro hace que se parezca a un chimpancé real. Por último, el octavo se parece al aspecto de Donkey Kong Jr. en Donkey Kong Jr. Math. Lucas es el segundo representante de Earthbound, siendo el protagonista de Mother 3 para Game Boy Advance. Su diseño es un remodelado 3 desde su aparición en dicho juego. Su segundo atuendo se inspira en su hermano gemelo Klaus, un importante personaje en la historia. El tercer y cuarto traje son completamente originales. El atuendo en el que Lucas parece un zombie se inspira en el hombre enmascarado, uno de los antagonistas de Mother 3 y que, de hecho, aparece en la camiseta de Lucas. El siguiente, en cambio, se asemeja a Duster, uno de los aliados de Lucas. El séptimo atuendo se inspira en el disfraz que utiliza Bonnie, su perro, para hacerse pasar por humano. La cara de Bonnie aparece también en la camiseta. El octavo, para acabar, utiliza el sprite de un bebé drago en la camiseta. El erizo azul Sonic the Hedgehog fue el fichaje estrella de Brawl, la mascota de SEGA utiliza su diseño moderno usado por primera vez en Sonic Adventure. En el segundo color, el pelaje de Sonic se vuelve algo más morado, esto es una referencia a otro personaje de SEGA, Knights. El detalle de sus guantes se asemeja a la esmeralda del caos morada, en su pelaje más claro se parece a su versión clásica, el diseño que utilizó antes de Sonic Adventure y que en apariciones posteriores. Utilizó un pelaje más claro para diferenciarlo más fácilmente de la versión moderna. El detalle de sus guantes es el anillo de cristal, una mejora que se encuentra en Sonic Adventure. El tercer atuendo se parece ligeramente a Silver de Hedgehog, quien debutó en el infame Sonic The Hedgehog de 2006. El detalle de sus guantes es el arca del cosmos azul de Sonic Riders. Su versión más oscura es precisamente eso, pues está basado en Dark Sonic del anime Sonic X, aunque también puede esperarse en Shadow of the hecho. El color amarillo del sexto atuendo tiene detalles en los guantes que se parecen a los de Silver. Por último, el séptimo y el octavo añaden otros detalles en los guantes que hacen que aparezcan a los sprites de las manos que aparecen durante las fases especiales de Sonic the Hedgehog 2 y Knuckles the Kidna y en Sonic the Hedgehog 2 respectivamente. El por ahora último representante de la saga Kirby es el autoproclamado de Dede. Su diseño está inspirado en el que ha utilizado desde su debut en Kirby's Dreamland. Su segundo atuendo se inspira en uno de sus colores alternativos en Kirby 64 de Crystal Shards, y el estampado de su Obi se basa en el propio Kirby. Por su parte, los dos siguientes son colores alternativos en Kirby Isleid, además de que el Obi del primero de ellos tiene Waddle Dees estampados, criaturas que conforman las tropas del monarca. El quinto atuendo se asemeja a Pengi, un enemigo común con la habilidad hielo y que también es un pingüino. Por su parte, el obi se inspira en el patrón en el menú de Kirby 64. El sexto color vuelve a DDD completamente gris. Esto es una referencia a su apariencia en los juegos de Game Boy donde todo era, pues, gris. El penúltimo se inspira también en uno de los colores alternativos de Kirby 64, mientras que su hobby utiliza un estampado de Seigaiha tradicional japonés. El octavo, para acabar, se basa en un traje alternativo de Kirby Ice Life así como en un pingüino emperador. El protagonista de Pikmin, el Capitán Olimar, aterrizó también en Brawl. En Ultimate utiliza el diseño con el que apareció en la tercera entrega de la saga, lanzado para Wii U en 2013. Tristemente, Olimar no tiene ni una sola referencia en ninguno de sus cuatro atuendos, siendo el único rescatable el cuarto, que mezcla dos trajes anteriores, siendo uno de ellos una referencia a su compañero Louis. Pero Alf llega al rescate y ocupa del quinto al octavo puesto. ALF es uno de los tres personajes jugables de Pikmin 3. Los dos siguientes atuendos, de hecho, referencian a los otros dos, Charlie y Brittany, respectivamente. Por último, y aunque resulte extraño, el octavo atuendo es una referencia al propio Limar. El último Pokémon de este vídeo es Lucario, aunque lo cierto es que en cuanto a sus colores alternativos es bastante decepcionante. Con el mismo diseño que tiene actualmente, debutó en Pokémon Diamante y Perla en 2006, aunque ya apareció antes en Pokémon Mundo Misterioso y en la película Lucario y el Misterio de Mew. El tercer color alternativo se asemeja bastante a Riolu, la preevolución de Lucario. El resto de sus colores alternativos son originales de Smash, lamentablemente. Vamos ahora con Rob. El robot fue originalmente un periférico lanzado para NES, su primer atuendo es el que tuvo en su lanzamiento en Japón para la Famicom, la versión japonesa de NES. En su base puede leerse Family Computer Robot, nombre con el que se conocía en el país del sol naciente. En su segundo color, el aspecto que tuvo en Occidente. En la base se puede leer rock Robot Operating Body. En caso de que alguno de vosotros se cuestione por qué los he mencionado en este orden, es principalmente porque el traje occidental ocupa el primer puesto en occidente, pero en el lanzamiento inicial, el primer atuendo es el japonés. El tercer y cuarto atuendo se basan en enemigos de Gyromite, juegos en el que se usaba a Rob, siendo estos Spike y Filbert respectivamente. El siguiente se inspira en el color de la Gamecube, así como en el color de la Game Boy Advance SP azul cobalto. El Rob verde toma la apariencia del Rob lanzamisiles, enemigo habitual del emisario subespacial de Brawl. El penúltimo se asemeja al aspecto de la Game Boy Advance SP Azul Perla, siendo al mismo tiempo completamente opuesto al azul anterior. El octavo se basa, por último, en la Virtual Boy. El último de los tres Links disponibles es Toon Link, su diseño es más estilo cartoon, de ahí el nombre, y debutó en The Wind Waker y se ha utilizado en más títulos desde entonces. Los tres siguientes atuendos representan a los links rojo, azul y morado que aparecen en Force Wars y Force Wars Adventure. El quinto atuendo toma inspiración del aspecto de Link en el Zelda original y el siguiente es el Dark Link obligatorio del que ya he hablado en los dos anteriores pero que vuelvo a citar, enemigo de Zelda 2 y Ocarina of Time. El séptimo puede inspirarse en el color que toma la túnica de Link cuando tiene el Anillo Azul equipado en el Zelda original, o puede ser simplemente original de Smash. Por último, el octavo se basa en el aspecto de Link en A Link to the Past y A Link Between Worlds. El último luchador que se incorporó a Brawl fue Wolf, el nemesis de Fox. Al igual que el resto de representantes de su saga, su diseño se basa en el de Star Fox Zero, el segundo parece tomar el color de su traje en Starlink Battle for Atlas. En su tercer atuendo, Wolf se asemeja a Andrew Oikoni, camarada durante Star Fox Assault. Los dos siguientes se inspiran en atuendos de Wolf en el multijugador de Assault, específicamente si eres el jugador 2 y 4 respectivamente. Además, el azul se asemeja al diseño que tuvo Wolf en Brawl. Por otra parte, el sexto y el séptimo son completamente originales de Smash, mientras que el octavo se basa en Pigma Dengar, otro compañero de Wolf en Assault. Así ya están todos los trajes explicados, o al menos todos los que tenían algo que explicar. En la siguiente entrega hablaré de aquellos luchadores que debutaron en Smash para 3DS y Wii U. También tengo en marcha la serie en la que explico los escenarios, así que os aconsejo que estéis pendientes. Es más, suscribíos y dadle a la campanita, así os enteráis cuando lo suba. Y si os ha gustado, por supuesto, agradecería mucho que dejarais un like. Yo ya no tengo nada más que decir en este vídeo, así que nada, lo dejaré por aquí y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!